Bueno, y después de la cumbia del amor, ¿qué le parece si nos vamos a la nostalgia también con amor? Y con amor está aquí nada menos que Álvaro Cueva, periodista. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Qué noticias nos traes? Con amor, por favor. Con mucho amor, mi pata, queridísima. <risas> con mucho amor para ustedes porque estamos celebrando a la primavera, Eso. a la vida, a las cosas buenas. Hoy más que nunca tenemos que recordar historias de éxito, historias positivas como la de las series en Canal 11. ¿Cuál conoce usted? ¿Cuál conoces tú? ¿Cuál te gustaría recordar? Vámonos hasta 1999, wow. cuando nadie hablaba El de series. El siglo pasado. Uh -huh. Cuando nadie hablaba de series en este país, cuando todo era telenovela y este formato parecía ser propiedad nada más de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo Canal 11 en aquel entonces? ¿Usted se acuerda? Mire... Chin, Como que no fue tan buena idea intentarlo de nuevo. Gracias, jovencito. No sabes cómo te lo agradezco. De nada. Mira nomás tus tenis. Ya me tengo que entrar. Ojalá ganes su equipo. ¡Suerte! ¡Suerte! Bien hecho. Solo que tus tenis ya no son como los del Duende Muñoz. ¡Sánchez! ¿Qué diablos haces ahí? ¿Estás jugando con las hormiguitas? Si quieres, ahí quédate total. En la banca hay más gente. Tu turno, Quique. ¡Órale, te toca! ¡Vamos, campeón! Queridos amigos, Híjole. es para mí un honor decirles que acabamos de ver un fragmento de Camino a Casa que está considerada oficialmente como la primera serie de televisión que se hizo en este país. Sí, se hicieron muchos experimentos antes, pero como serie, temporada completa, nadie, nadie lo había logrado hasta que llegó Canal 11 con este proyecto que es, ojo, infantil, ojo, de corte social, sí, antes que Netflix, antes que Televisa, antes que HBO, los medios públicos mexicanos nos trajeron esto, las series. Antes que todos ellos, Canal 11 cambió la historia de la televisión. ¿Y qué fue lo que pasó después? Mire. Es que quiero preguntarte algo. ¿Qué? Quiero que me recomiendes un buen lugar para llevar a alguien a cenar. Muchacho, me alegra saber que por fin reconoces mi maestría en la materia. ¿Qué quieres? Pues eso, un lugar cuco. Un lugar cuco. ¿Realmente quieres cenar o quieres papi sobre mami? ¿No se pueden las dos? No, mi pequeño saltamontes. Cada acción tiene un objetivo. Por ejemplo, tú abrazas a la charla. ¿Cuál es tu objetivo? Demostrarle mi cariño. La vas a llevar hasta su casa, hasta Arboledas. ¿Cuál es tu objetivo? No, o sea, hasta allá. Pues ya que me invite a dormir, ¿no? Uh, muy bien, ya estás entendiendo, Cuchito. Ahora, ¿qué quieres? Llegarle. A ver. Le voy a llegar. Neta, O sea, ¿quieres tener a alguien a alguien que en tu casa? Alguien que, que te apeste el baño. Que se acabe la comida del refri. Pues tengo altavo, prefiero una novia. Bueno, te lo voy a pasar, ¿no? Es porque eres banda, cabrón. <risa> Ya ni se usa ese lenguaje. ¿no? Ahí hay cositas que ya sabes que es de otra época. Pues. Es de 2009, pues, ustedes no, la ajá. pueden ver completamente gratis en la app MX Play, descarguenla, yo sé lo que les digo. Ahí están todos los contenidos de los medios públicos mexicanos. Uh -huh. Y esto viene mucho al caso porque hoy todo el mundo habla de nuevas masculinidades, que sí. Bueno, Canal 11 lo hacía en 2009, pero continuemos porque eso se pone mejor, mire. Barnes, ah, pero le falta voz propia. Ah, ¡Joyce! Ah, ¡Exacto, exacto! No, para eso solo la wolf. Ajá, uh -huh. ¡The Waves! ¡Sí! ¡Ay, qué belleza! Entonces... ¿Crees que no lo sabe? ¡Claro! Mm. Idiota. <risa> ¿Qué? Amiga, cuando estés atrapada en la destrucción Debes abrir una puerta a la creación Cuando estés atrapada en la destrucción Debes abrir el gas ¡Perfecto! Nos hablamos, ¿sí? Bye, amiga, te quiero Sí Chao ¿Sabes que pareces hombre? ¿Alguna vez te han dicho que pareces muchachito? Mm. Oh. Se los voy a decir tal Oy, cual. ¡Ay, qué fuerte! Estoy convencido de que Crónica de Castas es una de las mejores series de televisión que se han hecho en la historia de este país. Si no es que la mejor de ese tamaño, producción de Andrés Solano y todo lo que hoy hablamos de racismo, clasismo, odio... ...ya estaba plasmado ahí desde, desde el 2014. Pero continuemos con este viaje maravilloso... ...porque hay mucho que revivir... ...hay mucho que reflexionar como esto. ¡Órale, mija! Vamos a legalizar las drogas... ...para ponernos bien locas. ¿Qué dijiste? Que vamos a legalizar las drogas... ...para ponernos bien locas... Para la próxima fiesta mejor invitamos a la diputada de las tachas. voy no las